Hola lo sé no subí vídeos y la verdad lo siento pero la razón es que tuvo unos problemas y decidí tomarme un descanso y pues eso y perdón lo bueno es que tengo pc para los vídeos pero no podré subir geometrías porque balajeado así que solo grabaré en la pc de fangames xd o cualquier otra mierda que se me ocurra siempre y cuando esta pc de mierda olora 7 kilos de mierda caducada los corra a 30 frames a sacúenme de la tama <risa> Lo peor es que esa mierda de pc corre en la grabadora un puto layout 5 frames no jodas 5 putos frames por una layout <risa> Ah pero luego corre en el puto maniac hijos de la gran puta Ah, me cago en todo, oh, pinche la tan culero, ojalá naciera en España ahora Arabia no, todo menos Ucrania, malitos hijos de puta, puto razorleas, putos cabrones necesitados de atención que dicen liqueo, fan de cuno y puto, 92% en Demon Park, combio, oh, hijos de puta, no, roto, ya elimina mi cuenta, haz lo que quieras, solo saca la pinche, dos, dos, bola de huevona, ah, ayuda, descubrí un caso de corrupción y hay una camioneta negra con gente rana que dicen que pene que la gente se burle el lenguaje, inclusive matemos a panel y a chagaña, tercero, cuarto, quinto, a... Ah, ah, ah.